¿Alguna vez has querido ser otra persona? Ahora puedes. La forzosa necesidad del control. Hoy en La Cuarta Pared, como ser John Malkovich. Bienvenidos. La Cuarta Pared. Escrita por Charlie Kaufman y dirigida por Spike Jones, siendo la primera película de ambos, Cómo ser John Malkovich, relata la historia de un talentoso titiritero que descubre un portal que lo lleva a la cabeza del actor John Malkovich. Además cuenta con las participaciones de John Cusack, Cameron Diaz, Katherine Kinner, Charlie Sheen y John Malkovich interpretándose a él mismo. Esta película, además de tener toques de fantasía con comedia negra, hace un recorrido laberíntico sobre varios temas, como los cuales incluyen las crisis de identidad propias, las condiciones humanas, el desequilibrio en ante social, el control y esa búsqueda perpetua sobre el éxito a toda costa. Cubierta en una narración y en un tipo de discurso que suprime completamente la realidad, hace una representación de manera certera sobre el deseo y los estímulos del ser humano por controlar la vida de los demás mentalmente. Cómo ser John Malkovich es una lógica combinación de significados y metáforas que marcaron y prevalecen a toda una era que instruye a los espectadores para que busquen más allá del significado de sus vidas. La naturaleza imaginativa y real de la película en sí misma edifica una visión más existencialista sobre la manipulación surrealista y extravagante que afectó y sigue afectando a toda una generación que se generó en el culto y en el pilar del séptimo arte, creada por una película que se encuentra en el teatro de lo absurdo. Bueno. Finalmente llegamos al término del ciclo de las películas que marcaron una era inolvidable, 1999. Pero no se pierdan una siguiente entrega, la inevitable y la insoportable comparación, el ciclo versus. Hasta pronto. La, La cuarta, cuarta pared, pared se hace visible en otra voz.